Uh, ¡Qué buen día! Sí, estoy seguro que va a ser un buen día. Hoy <risa> no voy a verte de nuevo. Voy a malver... ¡Ah! ¡Ay, ¡Qué clase de cosa! ¿Un libro? No, seguro no es nada. Ábreme, ábreme, ábreme. Ay, qué fue eso? No creo que el libro me haya hablado, ya que... Ábreme, ábreme, ábreme. Está bien, veré qué es. ¿Qué clase de texto es este? Ah, en español. Diga esto para empezar. Ocus Marcaverus. ¿Qué clase de idioma es este? No creo que pase nada si digo eso. ¿Qué, qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde es que estoy? Parece todo normal, un campo, salvo... No, definitivamente hay algo raro. ¿Una luz? Un libro dentro de otro libro. ¿Qué clase de temática es esta? Uh, espero que Disney no me demande por este gorrito. Y un... una varita. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Yo no hice nada! ¡Ay, mejor me largo de ti! Me voy. ¡Ah! Uh, sigo. ¡Ay! ¡Desapareció! Ok, leeré qué es esto. Hola, lector. Si estás leyendo esto, significa que encontraste mi libro de hechizos. Te preguntarás qué es esto. Bueno, yo era una persona común y corriente hasta que... ¡puff! Apareció una máquina y de él salió un perro. No bromeo, en serio. No, no, perrito, ¡quieto! ¡Quieto, perrito, quieto! Bueno. Me intrigaba mucho saber qué era esa cosa, así que me dispuse a investigar. En mm, serio, esto es lo que dice. Parecía una máquina, algo así de... Cápsula del tiempo. No sé qué habré presionado y se cerró. Cuando desperté estaba en una dimensión de magia y artes, mar artes mágicas. Ojo, estoy leyendo lo que dice aquí. Aquí apunté todos mis hechizos. Bueno, a ver, probemos unos. Sí, sabes, ya estoy pensando. ¡Pff! Saluden al todopoderoso Perú. Soy un hechicero y puedo hacer cualquier clase de magia. Ah, sí, sí, sí. A ver, conviértete a Chile en perro. ¿Qué, weón? Tranquilo, no tiene poderes. ¿Osas desafiar al hechicero Perú? Bueno, convertí un caninus. Lo convirtió. Weón, regresame a la normalidad, weón. ¿Ahora sí crees en mí? Sí, sí, te creo, te creo, te creo. Convertilo en la normalidad. Muy bien. Convertium. ¡NORMALIUM! ¡Ahí me equivoqué de hechizo! ¡Regresalo como estaba! ¡Muy bien! ¡Inversium! ¡CONVERTIUM! ¡Ay, otra vez se me equivoqué! ¡Más te vale que me regreses a la normalidad, huevón. ¡No te lleno de estiércol! ¡Ok, ok, ok, ya! ¿Te sientes bien en ¡Chile! ¡Mu uh, guau, wow, perro! hue uh, uh, uh, uh. ¡Mejor me algo de aquí! ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Nos vemos, Perú! Muy bien. Probemos otros hechizos. ¿Qué pasa con Bolivia ahora? ¡Que llueva, que llueva! ¡Que venga agua nueva! ¡Ey, Bolivia! ¿Qué te pasa? Es que quiero hacer que llueva para que se llenen nuestra piscina. Intentamos de todo. Paraguay intentó poner cubos de hielo, pero se derriten rápido. ¡Qué raro! ¿Por qué se... ¡Hey! ¡Hola, Perú! ¡Hola, Paraguay! ¿No intentaron conectar una manguera y llenar la piscina? ¿A dónde crees que íbamos a conectar? ¡Paraguay ni yo tenemos mar! ¿Dónde, pues? Bueno, bueno, ya. Déjenme a mí. ¡Lluvium! ¡Investium! ¡Lleve agua! Gracias, Perú. Mi trabajo aquí ha terminado. Algunos minutos más tarde... Mm, están jugando es un partidito. Veamos qué tal. La patea... Portugal... La tapó. La tapó Alemania. Mm, bueno, qué divertido. Paraguay. Quería que estaba con Bolivia. Ok. Ay, hey, Paraguay, ¿qué te ocurre? Ay, perdón. Holanda, ¿qué te pasa? Es que todos los países de Europa me tachan. De el campeón sin corona. ¿Y eso por qué? Porque llego a las finales y nunca las gano. ¿Y Argentina está igual? Sí, pero él tiene mundiales. Él me quitó la oportunidad de ganar uno en el 78. Ah, sí, yo también odié ese mundial. Pero escucha, no es necesario ser bueno para... eso. Voy a dejar el deporte mejor. No, escucha, este es el plan. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, es un partido, no sé. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¡Vaya, pero miren quién es! ¡Es el campeón sin corona! Ya, muy chistoso, actual subcampeón. Pero por lo menos yo sí clasifique. Escuchen, ¿qué les parece si jugamos un partidito? No sé. ¡De acuerdo! Muy bien, será el primero que gane con dos goles. Dinamarca se hace el árbitro. Ok. ¡Ahí tiene, ahí tiene! Y ahora qué hago? Muy bien, ahora me encargo yo. Uy, you, Quidyu, la Pásamela, Pásamela. Hostia, Gol, Gol. Muy bien, Holanda. Vas a tener que cobrar el tijo libre, debido a que me duele el pie. Te doy la fuerza, Holanda. Ya está. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Gol! Mejor jugador del partido. Gracias, Perú, por tu ayuda. No hay de qué, Holanda. Diviértete. Muy bien, ¿y ahora qué podría hacer después de esto? Hmm... ¡No sabemos! ¡Ah! Ay Vaya hasta que por fin despiertas. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me trajiste aquí? Escucha, necesitamos un mago para que haga de entretenimiento, porque el otro, bueno, está loco. ¡Fuck! ¡Fuck me! ¡Fuck! Pobrecito. En fin. ¿Quieres participar? Eh, no sé, te pagaremos. Está bien. Y con ustedes, el show más visto en el nombre... No sé, porque no sé polaco. Con ustedes, Polonia. Muy buenas. Ahí se atoró el telón. ¿Alguien arregla? Muy bien, ya arreglado. Con ustedes, el mejor hechicero del mundo. ¡Perú! <ríe> Tienes que salir. Oh, ah, yeah. ya. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Yo soy el hechicero Perú. Vaya, qué gran público. ¡Muy bien! Para mi primer truco necesitaré un voluntario. ¿Qué te parece si sacas un conejo del sombrero? Ahí está tu conejito. ¿Pero qué? ¡Regrésalo como estaba la normalidad! Está bien. Ahí tienes al Salvador. Salvador, ¿te sientes bien? ¡Ay, quiero zanahorias! Como les decía, para mi primer truco necesitaré un voluntario. Muy bien, ¿quién se ofrece? ¿Alguien? Necesito un voluntario. ¡Híjole, yo lo haré, güey! Pase, buen señor. Me alegro que quiera participar. El placer es todo mío. Por favor, recuéstese y relájese. Lo que usted diga. Muy bien. Ahora piense en cosas livianas como una pluma porque lo haremos flotar. ¿Qué? Descuide, no le pasará nada. Ahora, damas y caballeros, lo haremos flotar. Flotarum. Invertium. Oh. Y ahora, mi asistente pasará un aro para que vean que no usamos cuerdas en este truco. Ya fue suficiente, ¿no? Mm, cierto, cierto. Muy bien. Bajum. Elevum. ¡Ya! Híjole, ya fue. ¿Ya qué? Debes traerlo de vuelta. Ok, ok. Restablezum un normalum. ¿Y? México, ¿qué te pasó? Unos centímetros más y casi me estrelló con el sol. ¿Algún otro voluntario? Yo lo haré. Muy bien. Para este truco necesitamos que revise su billetera. ¿Tiene dinero, no? Claro que sí. Mire, 200 dólares. Muy bien. Ahora haré mágicamente desaparecer el dinero. Y vamos a ver. Revise de nuevo su billetera, buen señor. Está bien, vamos a ver. ¡Desapareció! El hechicero Perú lo hace de nuevo. ¿Y me puede regresar el dinero? Lo siento, pero el truco consta de hacer desaparecer, no aparecer dinero. ¿Pero qué? ¡Mi dinero! ¡Regrésamelo! No puedo, lo siento. Ya se perdió. ¿Pero qué? ¡Escudo! ¡Pum, pum! ¡Ay, mire! Le aseguramos, señor, que yo no tengo su dinero. <ríe> Muy bien. Para nuestro siguiente truco necesitamos otro voluntario. Ojo, espero que no me diga nada a mí. <ríe> Gracias, Brasil, por ofrecerte. Muy bien. En el siguiente truco vamos a dividir a Brasil en dos. ¿Qué? Este es por el 4 a 2. ¡Muy bien! ¡Partidum tumitadum! Uy. ¡Uy! ¡No me pasó nada! ¡Qué raro! Juro que lancé el hechizo. Debió caerle algo. No sé. Ok, amigos. En mi siguiente truco voy yo a desaparecer. Yeah. ¡Por eso! ¡Cambiaré otro truco! Oh. Muy bien. En el siguiente truco traeré a un personaje prehistórico. lamentablemente no podré contar con ningún voluntario. Oh, qué mal, no puede ser. Muy bien. Prestiricum ¡Aparium! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! No, no, tranquilos. Está domesticado. o Por lo menos eso me dijo. ¿Creíste que era verdad eso? Solo te lo dije para poder comérmelos. ¡No! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Bruu! ¡Mi sombrero! ¡Ey, Perú! ¡Ay! ¡Perú! ¡Ay, México, gracias al cielo! ¡Pásame mi sombrero! ¡Pásame, lo causa! ¡Shh! ¡Eso es por casi enviarme al sol! ¡Jum! Mi sombrero era el que le daba potencia a mis hechizos. ¡Ay! ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¿Y cómo escapaste de del dinosaurio? Bueno, la virtud de un hombre es saber esperar, ¿no? ¡Ay! Y bueno, ¿eso qué tiene que ver con que no me puedas pagar? Oh, bueno, es que la billetera se me cayó dentro del dinosaurio. ¿En serio crees que soy tan tonto como para poder creerme eso? ¡Ya devuélveme dinero, ¿no? ¡Ay, está bien! ¡Toma! ¡Aquí tienes, escéptico! ¡Aquí tienes! Gracias. Pero en serio, ¿creíste que soy tan tonto como para tragarme ese cuento? Ay, ay, ay. Dios mío. Bueno, el que quiere creer, va a creer, ¿no? Si me disculpan, me tengo que ir a Harry Potter, no sé, es un país, creo. ¡Adiós! Oh, cierto. No debo dejar testigos. ¡Saludos a... Ping!